extraordinaria escenografía en una verdadera casa para estar en un verdadero contacto diario con la familia, eso es lo que expresa esto, una expresión de familia, de unidad, eh, de confraternidad. Y a lo que aspiramos cada día que tenemos la bendición de Dios de saludar a toda la región noreste del país y es eso, tener contacto con esa familia que nos espera. Cada día. La gracias, primera expresión gracias. está en la escenografía De que nos sintamos y que se sientan ustedes Que nosotros estamos en su propia casa Gracias, bueno ya lo voy a dejar que sea usted quien, eh, quien introduzca el tema Y lo señor, segundo que... es, señores hay que usar esto Con todo y el desafortunado teteo Lamentablemente apoyado por autoridad esa, yo, yo no sé por gente Eso es autoridad Yo no sé si eso es su autoridad o es, o, o, o es ciudadano Yo no sé lo que es eso eh, usted ve que la tengo así doblada Es eh, porque esta, yo no hicimos no la que venden Yo hicimos la que yo uso eh. Esa es la que yo uso <risa> Úsenla, señores Qué y, bueno. esperen, y esperen los resultados del teteo ese del lunes Bien, Antigua Son muchos los temas Que tenemos nosotros pues ¿verdad? Previsto tocar y vamos a ver si el tiempo Nos da para por lo menos darle pincelada A, la, al, a lo más importante Hay que hablar un poquito Sobre la situación ...que ha estado viviendo San Francisco de Macorís en los últimos días... ...yo quisiera que tocáramos también otros dos temas... ...pero vamos a hablar, vamos a ir por parte... <coughs> ...para eh, poder eh, nosotros pues no dejar de tocar... ...yo quisiera como que iniciáramos este comentario... ...y oír la opinión de Antigua... ...un tema al cual nosotros todavía no nos habíamos referido... ...porque entendemos que seguir... Eh, eh, ...dándole sonido dándole a eso, Exactamente, ¿verdad? tocando este temas como seguir dando importancia a cosas que podría alimentar sin tenerla. Y es con respecto a lo que yo he catalogado una irresponsabilidad lo que sucedió el pasado lunes aquí en San Francisco de Macorís. Y decía que mientras Santiago de los Caballeros, la segunda ciudad en importancia en el país, y otros pueblos del país eh, diseñan estrategias y aportando ideas, para que realmente podamos nosotros experimentar algún tipo de mejoría ante esta situación que estamos viviendo y que vive el mundo, que es esta pandemia, que es el COVID-19. Eh, por ejemplo, en Santiago veíamos nosotros la semana pasada que autoridades, en coordinación con el Ministerio de Salud Pública, pues hacían actividad, por ejemplo, eh, por decir alguna, eh, mientras se vacunaban las personas, eh, Estaban regalando salami, estaban regalando mosquiteros, o sea, era una manera de incentivar, podría hasta dar risa, pero era una manera de incentivar y motivar. No, y, y, y, y, la, a, y causó un gran impacto, Víctor, claro, fue muchísima gente. Claro, Entonces, ¿cuál es la idea? Fue muchísima gente a vacunarse cuál, cuál, cuál por el tichón y la cosa que estaban dando. ¿Cuál es la idea? Es que las personas acudan y tomen conciencia de la importancia que tiene el vacunarse. Entonces, así al cine, así la comparación, mientras tanto nosotros nos dedicamos eh, figuras y hasta cierto punto empresarios y otras personas, a promocionar, a promover actividades como la del pasado lunes, que fue una caravana. Fue, que fue no, el martes, que me no, parece. Perdón, sí, el día lunes o martes. Uh -huh. Que no todo candidato ni todo partido político ha tenido una convocatoria como esa, y yo la he catalogado como una irresponsabilidad eh, ciudadana, de los que participaron de los, y sobre todo de los que promovieron esa actividad. Y nosotros quisiéramos escuchar, porque este es el sentimiento de Ramón Antigua, la opinión claro. de nuestro compañero. Pero antes de pasar Entonces, a Antigua, le voy a agregar algo para escuchar la opinión completa. Y es que en el día de ayer alguien, para defenderse o de las acusaciones que versaban sobre esta caravana, la comparó con la caminata por la paz que se hizo, eh, eh, la caminata San Martín por la paz, por la muerte de los tres jóvenes, de, de, de Rabo de Chivo, de, del sector San Martín. O sea, eso cae y versa hasta en... Lo, hasta en eh, eh. Yo, no, yo no tengo palabras para expresar cómo usted va a comparar ese teteo, esa caravana, eh, eh, ese tigueraje, con una caminata que se hizo por la paz, exigiendo justicia por la muerte de tres jóvenes, una adolescente llena de vida de 17 años y tres muchachos trabajadores, que todavía su familia está llorándolo, gente que está en luto el pueblo que está en luto, tenemos siete personas que desaparecieron, que son de aquí, de la provincia, en una, en una yola que aparentemente eso sobró, y, y aquí como si nada. Es antigua. Mira, eh, lo peligroso, porque ya el tema del teteo se ha popularizado, si se quiere hasta se ha culturizado en la forma de vida de los dominicanos en los últimos 15 meses. Pero lo penoso es ver figuras de ese de esa estirpe ciudadanos franco franco-macorizanos promoviendo una entidad de ese tipo. Yo no sé qué pensaría Luis Abinader si, ha, si tiene si ha desperdiciado tiempo en ver eso que estamos viendo ahí en pantalla. ¿Y qué diría de ese su funcionario? Porque el funcionario del gobierno es Luis Abinader que ha dedicado todo el tiempo, ha dedicado todos todo los recursos, el esfuerzo sobrehumano, por tratar de, de crear las condiciones para combatir la expansión de este contagio que se ha mundializado ya eh, desde el principio, por eso se le denomina pandemia y que haya ciudadanos franco-macorizanos que usen eso como una manera de promoverse en lo personal el culto a la personalidad, el protagonismo, el exceso de protagonismo, el creerse Dios y dioses en la tierra Eso llegó a Yanalán a la entonces, entonces Hay situaciones que uno, se, uno, uno no se explica Pero igual o peor Vi a la honorable magistrada fiscal del distrito de, de San Francisco de Macorís Hablar de que están haciendo una investigación Y que iban a llamar Van a citar o citaron al, al, al DJ, DJ. Este, eh, Adonis Sí, Adoli. Adonis Adonis y, que, y otro funcionario decir que van a tomar en la Cámara la placa de los vehículos, yo no sé para qué. Pero yo lo que quisiera preguntarme es, eso y me, es, a, me adhiero eso a la... Eso es ridículo decir eso. Me adhiero a la, a la posición extraordinaria, como siempre, como nos está acostumbrando del señor senador de la, de la República en la por la provincia de Duarte, Franklin Romero, cuando establece, señores, que es una falta de respeto San Francisco de Macorís, o sea, estamos hablando entonces de que el teteo del, del lunes o el martes es la expresión con fiesta, alegría, celebración por la muerte de los tres jóvenes del San Martín. O sea, una fiesta para celebrar esa aición criminal que se llevó a cabo la semana pasada. Que Yo, en el San ahora que yo la catalogo como irresponsable. Ahora que usted menciona y hace alusión a nuestro senador Franklin Romero, que en su intervención el senado cogió unos minutos para referirse a esa situación, a Macorís por el asunto de los, de los tres muertos de los siete que están desaparecidos y de esa actividad que se llevó a cabo el pasado lunes, martes aquí en San Francisco de Macorís y la catalogó como un acto de terrorismo, dijo. El es que no, no es Claro, eso es un terrorismo decir, de, de salud. Pero le decía del caso de la señora magistrada fiscal de, de Duarte, o sea, ¿dónde estaba la policía ¿Dónde escoltando? ¿Dónde estaba? Usted no vio. O sea la patrulla que iba eh, frente a la, de la policía esta, esta persona que, que promueve que usa a este joven para promoverse que tal tengo que repetir adherirme rubricar la, la, la exposición del señor eh, senador Franklin Romero ese, ese, ese joven a quien no conozco ni conocía pero con, si, esa, si esa es su forma si ese es su comportamiento tampoco quiero conocer que estoy seguro que no eso es simplemente tomado en su buena fe como una mercancía mercadológica para promover a una persona que se le ha metido en la cabeza, que puede ser síndico y que puede ser senador de la República y que aspiró a Procurador General de la República. Y por ese afán de, de protagonismo promueve estas actividades. Pero ¿dónde estaba la policía? ¿Dónde estaba la fiscalía? ¿Dónde estaban las autoridades que han salido a decir que van a investigar ahora esto? ¿Pero por qué si eso fue promovido un día antes? Si eso se desarrolló claro. durante dos o tres horas en San Francisco de Macorís. Imagínense que fuera de repente, sin programación, sin planificación, sin Pero promoción. ahí está la publicidad en las redes que Pero hicieron y todo. desde cuando salieron, de donde salieron, hasta el final tardaron dos o tres horas. En esas dos o tres horas estaban durmiendo los policías. Ah, no operan de noche la policía. La fiscalía no opera de noche. Y las demás autoridades, señores, porque esto es, esto es penoso, esto es, esto es algo grande lo que ha sucedido en San Francisco de Macorís. Cuando tenemos un presidente de la República, les repito, y un ministerio de salud pública que se ha desgastado, unos médicos que se han desgastado, que se han, se han consumido en su propio cuerpo, tratando de dar, eh, mira el, el caso de, del amigo nuestro, de, de, de Luis, Luisito, Luis, perdón, Luis el doctor Luis Rosario, que, que yo he dicho que se ha cometido un obrero de salud pública. Mover promoviendo, aquí, promoviendo el aislamiento y el uso el definitivo de la, de la, de la mascarilla, y que anda, como les repito, como un obrero, distribuyendo mascarilla y desapartando gente. Bueno, y lo, entonces, lo, lo, ¿qué, lo, ¿de qué ha servido? ¿O es que están en contra del trabajo que ha hecho, que ha estado haciendo el... el el director provincial de salud pública Luis e. es que son enemigos de él el, es que Luis, pertenece a un, Luis Rosario pertenece a un gobierno diferente al que pertenece este, estos honorables ciudadanos que están promoviendo esta eh, terrorista o terrorífica actividad y hay que decir Antigua que se ha dicho que para esa actividad tenían autorización precisamente antes de hacer este comentario ¿y, y de quién? Eh, nosotros hablábamos con el doctor Luis Rosario director provincial de salud dijo autorización de la, de, de la Dirección Provincial de Salud no tienen, pero tampoco tengo en Dios que tienen, porque se decía que tenían autorización desde Santo Domingo, tampoco, porque se supone que si es de Santo Domingo debe, debe, debe claro. referirse a la Provincial de Salud para que sean quien maneje esa parte. Oh, oh, oh, claro. Que, que todo eso que se ha dicho en ese sentido es una pura mentira o es que esa persona que promovió la actividad se cree tanto que la buscó en Santo Domingo y le pasó por arriba a las autoridades locales entonces que se revisen las autoridades locales la señora honorable eh, gobernadora civil y provincial de Duarte que también se expresó contra esa actividad que dicho sea si de paso no sé por qué la rueda de prensa en la que el ministerio público dice que va a tomar carta en el asunto señores. Perdona. por eso fue que ya la metió plátano en, en una jodida ca ca caja fuerte porque es que aquí se creen, algunos dirigentes, algunos líderes políticos se creen como que es verdad que son Dios. Yo creo que aquí va a haber que hacer como me decía mi santo, mi, mi, mi abuelo muerto, eh, Dios lo tenga en gloria. En su rezadera, como que, de, que había una caminadera para pa el Santo Cerro y había una gente que dijeron, no miren para atrás y una viejita miró para atrás ¡Pay! y quedó, se convirtió en una piedra. Aquí hay gente que, que hay que pedirle a Dios que cuando hacen cosas como esas, promueven cosas como esas, que la lengua se le, le frise. Antigua, vamos nosotros a hacer una brevísima pausa de un minuto y al regreso pues seguimos aquí compartiendo con Antigua, hablando de política a otro nivel. Así que no le cambio que en breve regresamos.